WEN, dicen que la que va a llegar a Geometry Dash tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo But, ¿recuerdas que Geometry Dash está más muerto que la única esperanza que tenías con ella? Señor Jaime Mausan, he tenido un avistamiento de un UFO volando sobre un cementerio. ¿Puede confirmar su autenticidad? Arreglar bugs, las hitbacks, van de los hackers, nuevos niveles, poner partículas. Buenos moradores, manda a tu nivel. Tengo miedo. But a la chingada. Uy, así que chiste. Que explota el universo Cuando te lastimas la mano con la que te pasaste manes. Cuando mueres en el 99% de blood En ese momento Tu Alcatel sintió el verdadero terror Pero después te das cuenta que ni siquiera llegas al 10% por <risa> favor Cuando ves una foto de la 2.2, yep. pero era fake. <risa> <risa> me siento Donald Trump. Buen veías a un men jugando geometrías y le tocabas la pantalla para que perdiera Me me pasé de Me mame. Bueno, eres porquería haciendo y decorando niveles. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. O pasas muchos demons. Boot usando no clip. Cuando entras a Boot Aether. Boot se te laguea. Ay. <risa> Ay, Dios, Cuando al fin sabes decorar como Jonathan GD y te invitan a un Mega Collab. ¡Mi momento ha llegado! ¡Oh! No olvide actualizar mi juego. Tranquilo, ¿a dónde vamos? No necesitamos eso. Cuando el nivel tiene low detail, pero te causa más lag. ¡A la verga! ¡Ya basta de tanto engaño! Cuando ya tienes lista la 2.2, pero no la sacas porque podrían ser gemidos. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Como cuando haces un ritual satánico en tu celular para ver si así sale la 2.2. ¡Tengo miedo! A eso se le llama estrategia. Si le das like no te aparece el Ayuki y si te suscribes Rocktop saca la 2.2 mañana 2.2 sube.